Bienvenidos a este nuevo capítulo de Estructuras Isostáticas. En el video anterior, estudiamos los cables con cargas concentradas. Sin embargo, en muchos casos, los cables están sometidos a cargas distribuidas, que conviene dividir en dos categorías. Cables con carga distribuida uniforme respecto a la dirección horizontal, como por ejemplo en puente colgantes, donde el peso del cable es despreciable respecto al peso del tablero y cables sometidos bajo su propio peso, donde la carga está dada por unidad de longitud del cable mismo. Veremos ahora el primer caso, con carga uniforme respecto al horizontal. Por convención, colocaremos el apoyo más bajo a la izquierda y lo designaremos como el apoyo A. El cable tomará una forma curva y recordando que los cables toman solo esfuerzo de tracción, esta fuerza interna está dirigida a lo largo de la tangente de la curva. Podemos plantear el equilibrio de un tramo de cable entre el punto genérico D, que tendrá un esfuerzo interno S, y el punto más bajo del cable C, en el que se desarrolla un esfuerzo horizontal que llamamos H. Las fuerzas H, S y la resultante del peso distribuido en ese tramo Q deben formar un triángulo cerrado debido a que el tramo está en equilibrio. De aquí surge que el esfuerzo en el cable es mínimo en el punto más bajo y aumenta con la altura. Podemos expresar a la resultante del peso Q como la intensidad de la carga P por la distancia horizontal X desde el punto más bajo. Definiremos el parámetro C como la relación entre el esfuerzo horizontal y la intensidad de la carga distribuida. De esta forma podemos escribir las siguientes relaciones. Además, la distancia entre el punto C y la resultante de la carga será la mitad de la distancia entre el punto C y el punto D. Tomando momento en el punto D llegamos a esta expresión. Y despejando para la coordenada y, llegamos a una ecuación parabólica que indica la forma que adopta el cable. Si ambos apoyos están a la misma altura, el punto C estará a la mitad y se podrá calcular el esfuerzo mínimo en el cable utilizando la distancia entre los apoyos y la flecha, es decir, la diferencia de altura entre los apoyos y el punto más bajo. Sabiendo la fuerza horizontal del cable, se puede utilizar las relaciones anteriores para determinar la posición y el esfuerzo en cualquier punto del cable. Cable ca aclarará aquí que existen dos posibilidades. La primera es que el punto C esté ubicado entre los apoyos, que se conoce como vértice real. La segunda posibilidad es que la ecuación que describe la forma del cable tenga su punto más bajo fuera de la zona de apoyos. Este caso se conoce como vértice virtual. Cuando los apoyos están a diferente altura, se debe determinar la posición del punto más bajo. Esto se hace evaluando la ecuación parabólica en las coordenadas de cada apoyo y considerando que la suma de las distancias horizontales y verticales de cada rama Debe ser igual a las existentes en 30 apoyos. Combinando estas ecuaciones podemos calcular el parámetro C de la siguiente manera. En esta ecuación el signo negativo se utiliza para el caso de vértice real, con A mayor a 0. Y el signo positivo se usa para el caso de vértice virtual, con A menor a 0. Con este parámetro calculamos el esfuerzo horizontal. Luego podemos calcular el esfuerzo en cualquier punto con esta expresión. El largo del cable se calcula integrando un segmento diferencial que se puede expresar de la siguiente manera. La integral da como resultado la siguiente expresión. Este resultado se puede expresar en base a la serie de McLaurin de la siguiente manera. Esta serie converge cuando la relación entre la flecha y la longitud es menor a 0,5. En la mayoría de los casos de ingeniería, esta relación es mucho menor y la serie se aproxima con suficiente precisión. Hemos visto entonces las ecuaciones que permiten calcular la forma y esfuerzos en un cable con carga uniforme horizontal, que son válidas aún cuando el cable está sometido a su propio peso y el mismo está muy tendido. Sin embargo, cuando el ángulo que forma respecto al horizontal no es pequeño, ya no son aplicables las ecuaciones aquí vistas. Veremos en el próximo video el caso general de cables bajo la acción de su propio peso.